Hoy en las noticias de Elena y el sexo les contamos que el pasado jueves 14 de junio el Museo del Prado abrió sus puertas para celebrar el Día Mundial del Orgullo Gay con un itinerario alrededor de su colección permanente de obras que obligan a mirar con otros ejes y a normalizar la representación de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y las identidades sexuales no comunes. Esta muestra compuesta por cuatro recorridos se abre días antes a los eventos centrales del World Trade y se mantendrá hasta el mes de septiembre. Dada la importancia del Museo del Prado, esta puede considerarse la actividad complementaria más importante de las realizadas en Madrid a la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Mientras que el pasado 3 de junio se consolidó por primera vez en Colombia el registro legal de una familia poliamorosa compuesta por tres integrantes. Este régimen patrimonial se realizó legalmente como La Trieja en una de las notarías principales de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia. En este país el matrimonio homosexual es legal desde el 2016 y ahora se consolida la legalidad del matrimonio poliamoroso. El acceder a este régimen patrimonial tendría implicaciones 100% legales. Esto es todo por hoy en las noticias de Elena y el Sexo. Mi nombre es Paula Herrera. Hasta el siguiente lunes.